Buenos días, panadero. ¿Usted cómo está? Buenos días, don Pedrito. ¿Cómo está? ¿Qué necesita? Yo lo quiero despachar. Me vende un pancito, por favor, para poder desayunar. Ay. Uy, qué bueno. Voy a aprovechar para ver quién entra y poder contaminar. Buenos días, panadero. ¿Me puede un cafecito regalar? ¡Uy! Llegó este bomberito y sin tapabocas está. De una lo voy a contagiar. ¡Buenos días! Soy la autoridad y a este pueblo debo cuidar. Don Pedrito y Bomberito, recuerdo que debemos usar tapabocas bien puesto y las manos bien lavadas. Todos, por favor, el tapabocas a usar. Es que este tapabocas me hace acalorar y a veces me provoca ni volverlo a utilizar. No, no, no. Buenos días, comunidad Alejandrina. Recordemos seguir con las normas de bioseguridad. En este momento se las voy a recordar. Por favor, distanciamiento social, lavado de manos frecuentemente y el tapabocas debemos usar. Esta linda educación se la queremos replicar para que todo el pueblo la debamos aplicar.